Hemos visto la necesidad de organizarnos en unas red para defender nuestros derechos que están siendo vulnerados por la contaminación minera. Somos mujeres de las comunidades afectadas por la minería y hemos percibido a lo largo de nuestras vidas, de nuestra existencia, cuando entró la minería transnacional, porque Bolivia es eminentemente minera, desde la colonia, pero no había tal grado de contaminación antes de que ingresen la, las mineras transnacionales. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos visto que nos han afectado directamente a nuestro cuerpo, nos han violado nuestro cuerpo primero, después nuestra tierra, nuestra economía, y por eso nosotros la llamamos violencia medioambiental contra las mujeres a la violación de nuestros derechos con la contaminación minera. El primero que ha sido en violar ha sido el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la economía, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la educación y el derecho a, a tener la, este que se llama la consulta libre, previa e informada.